Bueno, Ángel, eh, por si acaso allá eh, no lo editaron, pues vamos a, a, a tener cuidado para que tú le pongas algún sonidito, porque los menores que los grullones, protestando por las cloacas, que no dan las informaciones que vamos a poner, tienen una, eh, dicen unas malas palabrotas y dan pena todos estos, todos estos muchachitos, dan pena todos estos muchachitos caramba. Eh, que a esa edad, pues, sean ya, y ustedes lo ven, en vez de deporte y un libro con piedra, tirándole la policía de, de tú a tú. Muy bien, gracias, a Gaviota Polanco. Robert Méndez, que siempre, pues, dice en la publicación que hicimos, de precisamente, de Waldo, tienes toda la razón, de Waldo Ariel Suero, que... O el, el suero dice que los médicos y enfermeras que pertenecen al Colegio Médico Dominicano no se van a, a poner la vacuna de AstraZeneca que fue por aquella que yo anuncié, que dije todos los problemas que tenía, los defectos, los efectos secundarios. Yo fui el único que cuando él firmó el contrato dije que fue ilícito, lo, man, lo manejó de manera eh, incorrecta, aunque fuera legal porque lo hizo el presidente a través de la consultoría jurídica porque se hicieron unas cláusulas eh, a, a pagos de términos futuros y lo lamentable de todo esto es entonces que el presidente hizo varias iba eh, lo va a hacer en tres o cuatro pagos y decidió por estos 10 millones de dosis que dicho sea de paso, AstraZeneca eh, tiene el, el, el, el modelo de vacunación que... Te aplica la vacuna ahora, aproximadamente aquí llegará en marzo, entonces tres meses después te aplican eh, lo que la gente en el lenguaje común, cuando nosotros íbamos en campaña de vacunación, le llamaban el refuerzo, en este caso la segunda dosis, para que esté inmunizado por una cantidad muy corta de tiempo, dice de tres a cuatro meses, y es para detener eh, la, la cadena de contagio y tratar de crear esos grupos protección, pero los médicos tienen otro, otro nombre de rebaños. Entonces, Robert Mendes escribió, yo dije, dar por esos 10 millones de dosis, 40 millones de dólares y pagarlo por adelantado, la peor vacuna, porque era más cara. Bueno, pues entonces no te importa a la población, es porque se le va a aplicar. Entonces, esta vacuna, recuerdo, miren que, cómo está mi memoria, que no se puede aplicar entonces a, a, a los niños, que son los más vulnerables. De 18 años en adelante, sugieren ellos que apliquen los mismos grupos. ¿Y qué dice el contrato? Si produce efectos secundarios, AstraZeneca no es responsable. Si se le administra la vacuna y la persona se muere, AstraZeneca no es responsable. Si produce, como a una enfermera, deformidades faciales, después que se le aplicó, nosotros somos responsables. Si le pasa, como a la que dirige el Gremio de Enfermería en los Estados Unidos, que se aplicó la vacuna y a los 15 minutos. Diciendo, no, yo estoy muy bien, la vacuna, yo creo que en un momento y se desmayó. Y se han visto efectos secundarios, incluso cuatro personas murieron en los Estados Unidos, separaron estas investigaciones que hizo Oxford compañía, y compañía y duraron un poco más. Entonces será que aquí en la República Dominicana. Qué mala suerte tiene este país que nuestros presidentes ven el negocio y no ven al ser humano. Y a los grupos vulnerables que se van a aplicar porque se le van a aplicar nada más y nada menos que claro, a los médicos y enfermeros el primer grupo que se elige, porque son los que están en más contacto, los de mayor riesgo, y sobre todo a los que necesitamos tener inmunizados para que puedan ayudarnos. Si esta cepa eh, que salió de sars COVID 2 o del coronavirus, como ustedes lo conocen, que ha mutado, así que dicen los científicos, pues que es altamente contagiosa en un 70% más, pues nos genera más estrago de lo que ya tenemos, porque son tan mentirosos nuestras autoridades que con... Las informaciones que nos han estado dando, falsas, que nos mienten, que en un boletín que siguieron la misma secuencia de Danilo Medina, el negocio de la vacuna, el negocio de las mascarillas, el negocio de, de las manitas limpias del que usted va y dice, no había y todavía sigue la situación igual, y con su permiso para mejorar esta voz mejora que este tema lo arregle de una vez. Gracias, con el permiso de ustedes. Todo está bien, vamos a abrir. Pero entonces, si todo está bien, ¿por qué cerramos todavía 10 días? ¿Por qué tomar esa medida que debimos tomar? Cuando usted llegó al gobierno incluso, ya que Danilo no lo hizo. Porque las cifras que ellos dan son una, las cifras que ellos manejan y las reales son otras. Y en República Dominicana anda el coronavirus como Pedro por su casa. Y tenemos paradójicamente ahora un dominicano pendejo que no quiere ir a los centros. Ahora están vacíos los centros de salud. dice ¿cómo va a ser si hace poco hubo una alarma? Ah, porque la gente... Pero usted dice, ¿y por qué se está muriendo más gente? ¿Y por qué tanto infarto ahora? ¿Y por qué tanta gente con diabetes muriéndose de manera repentina? Ah, porque la gente está tratando en su casa, a la gente, automedicándose a sus enfermos. Por eso usted va, y ni siquiera los medicamentos de malaria, aparecen un reguero de animales aplicándose hidroxicloroquina, dañándose el hígado, sin saber la dosis, que es un médico, y dependiendo del tipo de caso. Y se ha visto eh, el, el manejo ineficaz. Muchos otros, chupándose su ivermectina, un desparasitante para perros y gatos. Ajá, que los efectos y la gente manejándose en su casa. Hoy yo salí por primera vez, me acerqué, no entré, gracias a Jesucristo, al Baja Reserva. las filas igual que en marzo, las aglomeraciones igual y la gente ahora es peor y más peligroso. ¿Por qué? Porque ahora el dominicano no tiene miedo, le perdió miedo a él. Y ¿Usted sabe qué ha dicho el dominicano? Como hubo una restricción económica tan grande, una caída por la entrada de la pandemia hizo que más de, de 800 mil personas perdieran su empleo, mandaron a 500 mil para su casa. Todavía unos 160 mil no han podido recuperar ese empleo. Y a usted le están mintiendo, dándole otra cifra. Y todos los días cancelaciones masivas para la gente salir. Claro está, de su de su gente de su PLD y poner a su PRM, cosa que está muy bien, el problema es que eso va generando un estado de, de problema económico en crecimiento y de ese desempleo y desesperación y qué ha dicho el dominicano y más esta provincia de Duarte que está como cabecera, una de las, de las tres donde hay más frecuencia de casos de coronavirus en el país donde se producen más muertes digan lo que digan aunque ustedes vean toda la basura que hablan, lo que representan el, el, el sector salud, aunque hablen toda esa guasábana toda la mañana y el figureo de un burro que yo voy hablando todos los días ahí, que lo único que hace es hablar mucha mierda. Disculpa la expresión. Todos los días la misma basura, mintiéndolo muriéndose la gente, la, la cepa sabrá radio que tiempo tiene, la, la tasa de contagio, todo el tiempo que está por ahí, lo que está pasando y esos bancos, miedo, traer un banco ahora otra vez, con ¿cómo, cómo está esto las altas filas no sé si sí, eso sí, no, sé, no está fácil entonces el dominicano perdió miedo y que dijo que dijo el dominicano para morirme de hambre en mi casa para la calle, todo el mundo en la calle bueno usted ha visto como nunca tantos tapones en el país completo, la gente tiraba a la calle y dado al mar. Y cada quien averiguando si sabe ese quién